Hola, estamos aquí eh, desde la APDHA dando nuestro respaldo, nuestro apoyo a la causa justa de lucha contra el, el eurovelo por, la, eh, por los sistemas dunares de, de toda la zona esta que une San Fernando eh, con Cádiz. Es una iniciativa importante a la que desde luego, sin duda, nos sumamos desde Derechos Humanos. No a la destrucción del sistema dunar de Cádiz capital.